Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos, bienvenidos. Estamos aquí en vivo haciendo transmisiones acá en la plataforma morada. Acá está toda la gente mandándole los saludos y lo que vamos a hacer el día de hoy es abrir todos los cofrecitos que hemos ahorrado en este mes. 60 cofres en total. Muchachos, acá estamos exactamente ahora para poder abrir estos cofrecitos. Estos son 60 cofres en total. Estoy en 4764 de nivel de colección y todo lo que ven acá justamente son cofres. ¿Cuánto tiempo me ha tardado justamente poder coleccionar estos 60 cofres? Pues en total ha sido un mes de farmeo, aparte también había comprado el bundle de, de justamente de la ranita verdad de Thor y eso también me dio un poquito más de bosteo para poder avanzar un poquito más en cofres pero lo normal debería ser entre 50 a 55 cofres más o menos que puede farmear mensual pero fuera de esto acá hay para abrir muchos cofrecitos y ahorita en estos momentos tengo, creo que me faltan 3 cartas O 4 cartas de serie 3 Actualmente, porque ya reclamé una gratuita Y después estamos tratando de ver Si buscamos alguna carta de serie 4 O de serie 5, en este caso pues Me gustaría que salga por ahí Jeff de serie 5 Sería mi wishlist, ahorita sería mi deseo Y en serie 4 me gustaría Que me salga Darkhawk, esas dos cartitas De serie 4 y serie 5 me encantaría que, eh, que me pudiesen salir para que pueda hacer Más masitos y más cositas para eh, Ir publicándolo también y compartiéndolo en este canal Pero bueno, ahorita estamos por abrir los cofres acá están todos los muchachos muchas gracias por estar aquí eh, chicos eh, que les agradezco mucho que estén acá mirando la transmisión y están todos atentos me han esperado varias horitas la verdad eh, ya me están diciendo ya pues tío aquí ahora vas a abrir los cofres y bueno ya estamos acá recuerden que yo los cofrecitos siempre los abro luego de la actualización de la tienda no ahí recién yo abro todos los cofres hago las misiones y luego abro los cofres pero bueno yo les recomiendo fuertemente a todos ustedes que esta es la mejor forma y la más óptima de poder obtener cartas nuevas es ¿eh? esperando el tropeo de series y luego de eso abren ustedes toditos los cofres después, juntan sus cofres los dejan por abrir y luego de eso sale el dropeo de series y ahí es momento de poder abrir toditos los cofres que han estado acumulando mes a mes como les digo pueden farmear entre 50 a 55 cofres y van a poder eh, sacar todas estas cartas que acaban de dropear de serie, les sale más rentable que estar abriendo antes de eso, eso ya lo sé, se lo he explicado varias veces, se lo he dicho varias veces y lo sigo sosteniendo, La, no hay mejor manera de farmear en este juego y avanzar con el progreso de tu cuenta que justamente Haciendo este método de acá de abrir los cofres después de cada dropeo. Pero ahora sí muchachos ya estamos listos para poder abrir todos los cofrecitos y ver qué cosas van a salir eh, luego de abrir todos los cofres también tengo aparte de esto tengo cuatro variantes misteriosas que también voy a terminar abriendo al final también de luego de la apertura de cofrecitos esperemos que todo salga bien vamos a ver qué tanto valió la pena el esfuerzo de haber acumulado todos estos cofrecitos y ver qué tanto se le saca también de rendimiento a, a cada recompensa que va a salir ah y otra cosa más que importante también esto tengo actualmente perdón un ratito esto acá lo voy a cerrar así tengo actualmente ahorita 4.675 de créditos, 3.540 de oro, eso es lo que tengo actualmente y además tengo en tokens para que para luego contabilizarlo, tengo 1.500 de tokens en total, así que teniendo en cuenta todos esos numeritos, ahora sí procedemos a abrir los cofres, ahí si sí pueden por favor los moderadores o la gente que esté en el chat eh, tome una nota mental sobre estos eh, números que les acabo de decir y luego lo contrastamos cuando hayamos abierto estos 60 cofrecitos, ojalá que no me toque ninguna variable. Pixel, estoy totalmente en contra de ese tipo de diseños. Por favor, ninguna. Y luego de eso, que toque puro oro y puro crédito, viejo. Por favor. Acá me están deseando de todo, acá quieren que me toque Pura Pixel nada más, vamos a ver qué sale ahorita A ver, comenzamos con, la, con el primer Cofrecito porque hay 60 por abrir, hay muchos Cofres por abrir, 100 fichas de coleccionista Claro, ¿por qué me sale esto? Porque todavía eh, No tengo, me parece, pues todas las, las cartas de serie 3, así que hay que comenzar Primero que me salgan las cartas de serie 3 Acá, y la carta que va a salir Oye, esta variante de Arnim Sol está Mucho mejor que la variante esta de Pixel Que me había salido, así que por fin quedé Recompensado con Arnim Sol, así que vamos Primera variante buena de Arnim Sol, viejo, Muy Muchas gracias. Esta es una variante que sí voy a poder jugar. Ahora sí, sigamos con la siguiente. 400 créditos. Vamos bien recompensado con los 400 créditos, muchachos. Está excelente. Sigamos con el siguiente cofrecito. Vamos a ver qué va a salir ahora. 600 fichas de coleccionista. Vamos incrementando nuestra cantidad de fichas de coleccionista acá. Está genial. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañando, muchachos. Abrimos la siguiente, el siguiente cofrecito. Sale Shanna, Shanna, Shanna Que es de serie 4 Me hubiese gustado que me toque Darkhawk Pero ya, ok, me ha, me ha salido Shanna Vamos a ver por ahí dónde la podemos incluir a Shanna En algunos mazos de Kazoo, por ejemplo O algo de repente por ahí Se puede utilizar, se puede hacer algo Pero bueno, primera carta de serie 4 que acaba de salir Que es Shanna, muy bien muchachos Sigamos entonces abriendo los siguientes cofrecitos Doy muchas vueltas, si sí, es verdad A veces doy muchas vueltas, si ¿sí eso es cierto A ver, siguiente cofrecito ahora ¡Hoy oh, bien, viejo! Esta variante de Ghost Rider yo la quería con toda mi alma, viejo. Bien, dos buenas variantes hasta el momento, ¿eh? A pesar de que Ghost Rider no se usa mucho, pero si me sale Statue, esta carta la puedo utilizar sin problema, viejo. ¡Qué bueno, Esta de Ghost Rider es increíble. De Laura Martín se llama El Artista o La Artista en verdad está muy linda viejo esta, esta variante de Ghost Rider, muy bien 500 fichas de coleccionista, hasta el momento ahorita estamos siendo bien recompensados con los, con los premios, o ¿eh? sea a pesar que ha salido por ahí un título y cosas así o 100 de tokens, pues estamos siendo bien recompensados, 300 créditos, bueno eso se puede pasar, yo prefiero mil veces que me toque oro, pero si toque créditos, bueno, ya no importa 100 fichas de coleccionista de nuevo hasta que me salgan todas las cartas de serie 3 no me van a dejar de salir 100 fichas de coleccionista vamos para adelante, 400 fichas de coleccionista, oigan, ¿dónde? ¿Dónde están mis cartas de serie 3? Me faltan... Creo que son 4 cartas de serie 3 y solamente... Y no me ha salido hasta el momento ninguna, creo. No me ha salido hasta el momento ninguna carta de serie 3. He abierto varios, varios cofres, creo ya. A ver, vayamos. ¿100 fichas coleccionista? ¿Por qué no me salen cartas de serie 3, viejo? No entiendo. No me sale ninguna carta de serie 3. Me debería haber salido carta de serie 3. A ver... Eh, Doctor Strange. Ya, perfecto. Ah, claro, Valkyria ya la tengo. Ah, verdad, ¿no? ¿Cuántas cartas tenía...? ¿Cuántas me faltaban? Porque Valkyria la tenía, Shuri la tenía, también es verdad. Mira, Doctor Estrella está buenísima también. Ah, ¿ya completé la serie 3 ya? Ah, ¿ya tenía todas? Pensaba que me faltaba alguna todavía. Porque yo vi Bass en la tienda y pensaba que me faltaba alguna otra. Me faltaba solamente Bass nada más. Ah, bueno, interesante entonces, ya está, ya está todo. Entonces ahí, bueno, a seguir buscando entonces alguna carta por ahí de serie 4, serie 5... Ah, ya, cuando sale y fiches porque ya tienes toda. Ah, sí, tienes toda la razón. O sea, desde la primera. Desde la primera, nomás este cofre que abrí, desde ahí nomás ya sabíamos que ya estaba todo completo. Thanos tenía razón, dice. Thanos tenía razón o no tenía razón, muchachos. Siguiente cofre, vamos a ver qué cosa sale acá. ¡Uy! Mira, lo ve cómo sale esta carta de serie 5, viejo. Yo no sé si es algo bueno o algo malo. Pero esta carta de acá no la han estado calificando muy bien. Pero bueno, pero bueno, ya. Ya, para ver qué cosas se puede hacer con esta carta. Pero bueno, mira, serie 5 acaba de salir, eh. Ojito, eh. Pues bueno, vamos a ver qué uso le podemos dar a esta carta viejo Me siento como si me hubiese salido Shadow King, algo así viejo ahorita Pero bueno, serie 5 ya, es, una, es un 6000 toques menos ahí, sigue siendo algo, algo genial A ver, ¿qué más viene acá? 200 fichas de coleccionista Vamos con lo siguiente por favor eh, 100 fichas de coleccionista de nuevo, vamos siguiendo abriendo más cofrecitos Hay muchos cofres por abrir todavía muchachos, creo que debemos tener unos 40 cofres pendientes todavía Me están saliendo variantes buenas, no me puedo quejar eh me han vencido, pero aún respiro. Bueno, ya sigue siendo otro título F. Son tres títulos que van saliendo hasta el momento. 300 créditos. Dame más oro, por favor. Dame más oro que yo necesito, por favor. Dame más oro. Dame 100 fichas de coleccionista. No, dame más oro, por favor. Eso es lo que necesito. Ficha de coleccionista alto y oro. 400 fichas de coleccionista. Muy bien, estamos perfectos acá. Sigamos, por favor. Dale, 200 de oro, como debe ser. Oro, oro. Yo quiero todo el oro del mundo, viejo. Quiero todo el oro del mundo, por favor. A ver... Morbio, uy, mira, ve, otra variante bonita de Morbio. Perfecto, viejo, ya está Oye, cuatro variantes salí lo que me están saliendo que son buenas todas las variantes, ¿eh? Hasta el momento todas las variantes interesantes, viejo. Qué bueno, por fin puedo no sé, cambiarle un poquito la cara a algunos mazos que estoy utilizando por ahí. 100 fichas de coleccionista. Perfecto. Me toca bastante ficha de coleccionista acá. No ha, no hay problema. Sigamos, 200 fichas de coleccionista. Bueno, el valor más bajito de esta recompensa. Sigamos con la siguiente cofrecito, por favor. Vamos, por favor, cofre. Eh, bueno Drax que ya bueno es una variante adicional que no está mal igual Drax está bonito eh, es una variante interesante pero el problema es que Drax no se usa recuerden que Drax eh, cartas como esta se van a estar utilizando cuando salga Nebula todavía así que hay tiempo todavía hay vamos 400 créditos sigue saliendo la siguiente por favor vamos please. siguiente cofre tiene que salir algo bueno nuevo avatar que sale ahí de agente 13 ya bueno agente 13 salió no me había salido ningún avatar viejo eh. vamos con la siguiente sale 100 fichas de coleccionista de nuevo ay ay ay viejo por favor por favor dame a ver 600 fichas ya ahora sí me dio algo mejor. Perfecto, vamos con las 600 fichas de coleccionista. Vamos con el siguiente cofrecito. 200 de oro. Estoy feliz con 200 de oro. Acá me parece que generalmente me van a salir ya variantes. A estas alturas me debería salir variantes y, y demás, ¿verdad? Cosméticos y pues recursos. Que me salga otra carta ya sería mucha suerte, ¿no? Que me salga una carta de serie 4 o una carta de serie 5 ya sería demasiado, ¿no? O sea, ya ahí es demasiado. Pero de todas maneras, no eh, digamos, las esperanzas no se van, ¿no? Estamos, mira, 4, 4, estoy en el nivel 4.000, 4.500 de nivel de colección y todavía me faltan 264 niveles. O sea, estoy más o menos a la mitad de, de la apertura de cofres. Así que hay bastantes cofres por abrir. Por eso es que les digo que esto de guardar tantos cofres y abrirlos a fin de mes es muy satisfactorio, viejo. Mira, me ha salido Mantis de Dan Hip let's go también, que Mantis seguramente con Nebula se puede volver a jugar, así que dale, viejo. Oye, seis variantes, todas me gustan, todas las variantes que han salido están muy bonitas, viejo, quiero todas esas variantes. La verdad, está, me pongo exigente encima con las variantes y sale, sale bien la cosa, eh. A ver, estamos, estamos ya en 4500 de nivel, todavía nos quedan varios nivelcitos. Ronan de avatar, bueno ya Pues son avatars que no voy a utilizar, pero igual Son cosas que van tocando, verdad A ver, sigamos con lo siguiente por favor 300 créditos que van saliendo, seguimos por favor Vamos con el siguiente cofre, abrimos El cofrecito, 400 fichas de coleccionista Seguimos abriendo cofrecitos Acuérdense por favor de la cantidad de créditos Y la cantidad de oro y la cantidad de tokens También, los 90 fueron la mejor De Kaya, esa, esa vaina sí es, es de los míos, estos es títulos de los míos ¿eh? este, este título sí está más o menos ok, siguiente, 200 de oro de nuevo, va saliendo orito, muy bien que salga todo el Horacio posible por favor orito, 500 fichas de coleccionista más fichas, muy bien, sigue, sigue saliendo buenos valores de ficha de coleccionista vamos muchachos, seguimos abriendo la siguiente 100 fichas de coleccionista, es como si fuese una carta de serie 3, no pasa nada seguimos abriendo lo siguiente ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Salió Darjo, viejo. Segunda carta de serie 2 que acaba de salir. ¡Toma, perro! ¡Vamos, viejo! Oye, esta, este mes... Esta apertura ha sido bastante buena Para mí hasta el momento, eh Me ha dado buenas can buena cantidad de variantes Hasta el momento, eh Y estamos a la mitad recién, ah, ¿eh? buena cantidad de variantes Me ha dado una carta de serie 5 Me ha dado dos cartas de serie 4 hasta el momento, viejo No puedo estar más agradecido El mes pasado no me fue muy bien que digamos Me tocaron, me tocaron un montón de píxeles y cosas así Pero ahora me han salido cosas, eh Ahora me han salido cosas, muchas gracias. Eh. Ahora me han salido cosas. Eh. Vamos con la siguiente, a ver qué sale acá. Nuevo avatar, bueno, Black Bolt ahí. Bueno, esta carta con Stature sería genial poder jugarla. Ya, vamos con la siguiente, por favor, 600 fichas de coleccionista. Vamos, perro, más fichas, por favor, más fichas, por favor. Y estamos cerca de terminar esto, nos faltan menos de 100 niveles ahorita para acabar. Así que hay todavía unos cofrecitos todavía para poder abrir, de repente unos 10, 12 cofres todavía. Nuevo título o oh, no ese. Ay, ay, ay. Está buena esta, eh ta, este, título, este título se presta para que puedas poner un, un nombre por ahí, ¿no? Eh, un nombre por ahí medio, ¿no? Que pueda ser provocativo, así que está bueno. Por ahí pueden poner ideas en el chat de qué tipo de nombre combinaría con ese título, eh estaría bueno. A ver, 100 si fichas de coleccionista también, está genial. Perfecto, Vamos con el siguiente cofre, por favor. Vamos, por favor, cofrecito, que salga algo bueno. 400 fichas de coleccionista. Vamos, viejo. Seguimos con la siguiente apertura. Vamos, por favor. Vamos, cofres. 200 de oro, perfecto. Que siga saliendo el oro, viejo. Que siga saliendo el oro. Que sigan saliendo... Que salga una carta más, por, por favor, de serie de serie 2 para que se rompa la probabilidad, viejo. Por favor, de serie 4, perdón. Que salga una carta más de serie 4 para que se rompa toda la probabilidad. 200 fichas de coleccionista. Bueno, el valor más bajo. Muy bien, seguimos abriendo. Y estamos cerca que se termine esto, muchachos. Eh. 300 de créditos, muy bien seguimos sacando créditos sin problema vamos con el otro cofrecito por favor, que saque el alto evolucionador dice FIPAPI acá, Ah, que, que te escuche que te escuche Thanos viejo, eh. ojalá Thanos te escuche a ver, siguiente cofre vamos con este cofre, nuevo título, un poquito de radiactividad, este, este título lo utilizaría si es que jugase a SMAT. ahí se sí utilizó este título sin problema a ver, ya acá se acabó muchachos solamente estas son la penúltima sale 200 fichas de coleccionista ya, bueno, 200 de oro. Bueno, ya, se acabó ahí. 60 cofres abiertos todito. A ver, ¿qué, ¿cuáles son los recursos que hemos obtenido abriendo 60 cofres en total? A ver, ¿qué cofre, qué cosa nos ha salido? A ver, mmm, vamos a ver. Mira, tenemos 7.675 de créditos. Que son como que, no, como 3.000 créditos más o menos hemos hecho abriendo 60 cofres. Y en, en oro, creo que tenía cerca de 3.000 de oro. Así que hemos hecho muy poquito, la verdad. Hemos hecho algo de 2.000 de oro, 1.700 por ahí. No es mucho, la verdad. Y acá... Tenemos en tokens. ¿Dónde está? Así ah, de acá. Los tokens. 8500 de tokens. Mira, teníamos 1500 de tokens. Tenemos 8500. Hemos hecho 7000 de tokens abriendo 60 cofres en total. Y obviamente acá voy a comprar a Jeff. Menos mal que me ha tocado Darjo, viejo. Uy, estaba como que medio dudando si iba a comprar a Darjo. Pero bueno, primero compremos a Jeff acá. Esta carta sí o sí la compramos. Esta es nuestra, viejo. Se viene Jeff. No se aceptan devoluciones. Dice, hoy lo compro o no lo compro, muchachos. Ya me hizo dudar. Ya me hizo dudar que me salga, no se acepta devoluciones. mete, ah, no, ya me está metiendo miedo este juego, viejo. Ya, bueno, toma Jeff, es mío. Jeff es mío acá. Obtenemos a Jeff. Muchachos, esta variante de Nimrod está gode. Eh? Está muy bonita esta variante de Nimrod. Esto de acá, si estuviese en 1200 oro, creo que mucha gente la compraría. Me hace acordar mucho a Mega Man esto de acá, ¿eh? Este estilo. Ya, a ver. ¿Qué más tenemos acá? vamos a terminar este video muchachos abriendo las variantes misteriosas, acá están las variantes misteriosas que tengo pendiente por abrir y acá, a ver, ¿qué, ¿qué variante les gustaría Que me toque? A ver, ¿quién puede predecir alguna variante Que me pueda salir? A ver, digan en el chat Ustedes por ahí, vamos a ver si en, cuando vean Este video en YouTube, a ver si vieron a alguien que de repente Lo pudo predecir dentro del chat, eh A ver, vamos a ver, les voy a dar un... Tie no pues, pero o sea, digan eh, pixel y digan el nombre De la carta, pues no, muy fácil decir pixel es pues, muy general, sí puede salir pixel Pero digan el nombre de la carta, pues pixel Y una carta, pixel y una carta Ahí, ahí sí ya está la predicción, pues viejo Ahí sí ya la gente dice, ah no, este man es sobrino de Nostradamus seguramente se viene el deck de Jeff Nogar. Ah, interesante puede ser. A ver, pixel acá, la gente está comenzando a hablar. ¿eh? Hable, muchachos, ahí saluden de paso ahí a, a YouTube ahí que van a salir en el videito y muchas gracias por estar aquí todos. Se les agradece bastante. Y vamos a ver qué hacen. A ver, varios están diciendo Pixel Cosmo, Pixel Gencard. Todo Pixel, viejo. Que es que no tienen creatividad. <risa> todos todo me dicen Pixel. Cualquiera dice variante de Dan Hip, tal. O Flaviano, tal. No, todos Pixel, viejo. Acá, como desean lo peor ustedes, eh? Son terribles, ¿ah? ¿eh? Te saldrá con el King Jacinto. Dice, ay, a ver, a ver, a ver. Chuy Díaz, cuidado, eh. Variante. Y mira, yo ahorita voy a abrir. Y el que al que toque, el que haya adivinado, se eh, etiqueta lo que ha dicho, ¿no? Se responde lo que ha dicho. Mira, tío, acá está lo dije. Ahí está. Ahí queda como en los eh? Ya, ya, ya que hemos canjeado Jeff, ahora sí podemos abrir. Mira, nos ha salido Snowguard, nos ha salido Darho y no ha salido este Shana, ¿verdad? Por ahí también de repente nos sale alguna variante de ellos. Así que también puede ser. Vamos a comenzar a abrir primero la primera variante misteriosa y va a salir... Bueno, está bien este Electro, me gusta. Incluso lo podrías establecer como... Me gusta más este Electro que el otro, me parece. Me, me, me parece más bonito este Electro acá. Está bueno. Está bueno este Electro Chivilla. Está bueno, primer electro chibi, ¿eh? está bien, está bonita esta, comenzamos entonces, creo que ha salido, claro, esta es la primera variante misteriosa, vamos a abrir la segunda variante misteriosa, vamos, variante misteriosa, oh su madre, esta de crossbow viejo, pero me gusta la otra más eh, la otra me gusta más, esta de crossbow nah, no, me, no la paso eh, pero bueno, sigue siendo una variante no pixel al menos, con eso estoy feliz eh. Ya, siguiente variante. Vamos, vamos, vamos con la siguiente variante misteriosa, viejo. Que ya se acaban, ya solamente quedan dos por abrir, nada más. Y sale, ¡Oh! Bien, Black Panther del Dan Hip, viejo. Esta sí, esta está buena. Ya ven muchachos, deseenme todo el mal que quieran. Síganme diciendo Pixel para que me salgan mejores variantes. O creo que está funcionando esa táctica, ¿eh? Todos me dicen Pixel y me sale todo lo puesto ahorita, viejo. Muchas gracias. Ok seguimos entonces la siguiente vamos en la última variante de misteriosa que nos va a salir acá la última variante misteriosa es ya pues ahí está tan felices tan felices ahora sí ya tan felices no tan felices pues muchachos ya pues ya tenía que darse una para ustedes al menos pues ya que tanto me estaban diciendo pixel pixel ya tan contentos o no ¿Are you happy o no are you happy? Y está, ah, pues muchachos, ya en estar fea con eso ya, ya se pueden ir a dormir tranquilo ya pues viejo. Ya, es más, hasta te voy a poner todavía como, como favorita acá, ya para que, pa que, pa que estén contentos, viejo, de que su maldad ya funcionó, ya. <risa> ya está buena, eh. Eh, ese, la gente, ah, la gente de y está interesante, pero bueno, muchachos acá se termina este video, muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá, como han visto ha sido una apertura bastante larguita creo que han sido más o menos cerca de 20 minutos abriendo eh, cofrecitos ahí, ha estado bastante interesante, me ha salido una muy buena apertura, no me puedo quejar, tengo muy buenas cartas que me acaban de salir justamente Darkhawk, sobre todo que la quería bastante y que me acaba de salir esa carta y lo de Snogar y pues eh, Shanna serán todavía cosas de ir probando en qué mazos pueden encajar, porque que la verdad pues esas cartas como que medio que no están muy adaptadas al metajuego todavía, pero será cuestión de ver más adelante. Ahorita eh, agradecerles y recomendarles que hagan siempre esto de ahorrar sus cofres, abrirlos todos en el dropeo de series. Como saben, todos los que son suscriptores del canal, falta una dice. No, no, ese es el cofre temporada. Fipapi papi. Este, todos los que sean suscriptores del canal. Pueden abrir justamente acá sus, eh, sus cofres conmigo. Si tienen de 20 cofres a más, todos los que sean suscriptores, obviamente acá de la plataforma morada. Pueden decirme, tío. Tengo más de 20 cofres. Quiero abrirlos. Y de repente acá nos ponemos a abrir un poquito también los cofrecitos en transmisión. Así que bueno, muchachos, ya saben, cualquier duda la pueden dejar en los comentarios de este video O también lo pueden dejar eh, justamente en, la, en las transmisiones en vivo Dentro de la plataforma morada, así que ya sabes Te espero allí, un abrazo para ti